Muy buenas, viejeta bonita, YouTube. ¿Cómo estamos? Yo estoy. Bien, estoy bien. ¿Qué tenemos hoy por aquí? ¿Cuánto tiempo, verdad? Vamos a hablar hoy de Alborada. Este mega tan bonito, con unas piernas muy bonitas. ¡Mmm! ¡Yeah! ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el diseño, eso es lo de que, que menos nos importa. Vamos a hablar rápidamente de sus módulos, ¿vale? Como módulo de ataque, vamos a, voy a decir los dos, no me acuerdo cuál es el primero y cuál es el segundo, así que da igual. Como módulo de ataque que yo voy a llevar ahora mismo a la partida que vais a ver a continuación, tengo este por aquí primero, el resonancia sincronizada o algo así. Bueno, esto lo que nos proporciona es de un 4 a un 10% más de daño cuando tenemos a una persona, bueno, a un mecha en este caso, marcado. Luego hablaremos de eso en partida. Y esto de aquí lo que nos proporciona es eh, una reducción, como veis aquí, de 0,0, 6 hasta 0,012 bueno, segundos, cada vez que impactemos a un enemigo con nuestro ataque primario los dos están bastante bien, lo que esto nos interesa sería para tener el clic derecho o la habilidad secundaria, el radian beacon que tampoco está mal, ¿eh? o sea los dos están muy muy bien, si tenéis mejor puntería y gastáis no, y más de support, yo creo que este de aquí puede ayudar mucho más ya que tendremos el radian beacon mucho más antes y pasamos con los módulos de defensa pues vamos a ver, el que yo tengo por aquí es eh, son of por twitter, que nos proporciona de un 10 a un 20% más de escudo cuando lanzamos el, el Radeon Beacon y si les lanzamos a un compañero tendrá un 3% más de escudo para sí mismo o algo así, a menos que nosotros tenemos de un 10 a un 20% más y nuestro compañero tiene un 10% más de escudo. Vale, está muy bien, gana sobre todo el Core 2, que es lo importante. Bueno, es que es que depende de la manera en que juguéis, pero tanto Core 1 como Core 2 son muy muy fuertes y muy buenos. Luego, tenemos este de aquí, de abajo, ¿vale? Lo que nos proporciona es un porcentaje, o sea, una reducción del daño que sufrimos cuando hacemos el, el Elegant Step, que es el, el, el movimiento de que hace el Borada que hace un saltito hacia un lado. Desde un 9 hasta un 15% menos de daño si acertamos eh, estos pasos prohibidos. Y bueno, sinceramente a mí me gusta más este para tener un poco más de escudo y aguantar un poco más en solos a lo mejor este en... bueno no sé sinceramente este de aquí no me, no, me, no, me llama no me llama mucho la atención al menos solo por la descripción y pasamos a los módulos de propulsión que esto es lo más importante y que por desgracia no lo tengo no tengo este de aquí pero vámonos a hacer la magia a nivel 25 me cago en la punta yo creo que no voy a poder ¿eh? Oh, qué puta que duro. Bueno, ahora sí, ya lo tenemos. <risa> bueno, ahora sí, continuamos. Este de aquí, que ya no lo voy a usar, lo que nos proporciona es de un 10 a un 20% más de movilidad lateral cuando usamos los, los pasos prohibidos de Alborán. ¿Vale? Está bien. Para huir, para... Más que todo, yo huirgo para subirte a sitios importantes, puede estar mejor este que este, pero bueno, para la movilidad más que otra cosa. Bueno, por motivos que desconozco, están tratando el piano en mi casa, si escucháis por ahí un piano ya sabéis. Bueno, ¿qué más tenemos? Este de aquí que acabo de desbloquear hace un momento, como habéis visto, lo que nos proporciona es de un 4 a un 10% más de velocidad de ataque y de movilidad a nuestros amigos mecas. Y yo creo que también a nosotros, ¿no? O sea, WTF. <coughs> Con el Radiant Beacon. Yo creo que también nos lo dan nosotros, pero no estoy 100% seguro, habrá que verlo en batalla. Luego, Core 1. Core 1 lo nos proporciona son cada cuatro disparos de misil nos da unos mini misiles que lo vais a ver luego en partida y si no lo vemos porque no me toca el core 1 lo que salen son cuatro misiles chiquitines aquí en la punta que se tiran y, hacen, y causan más daño y como core 2 lo que tenemos es que si volvemos a presionar el botón del clic derecho en este caso para volver a tirar el radian beacon podemos dejarlo estático en un lado y ganar un poco más de escudo pero bueno basta de chacharas ya veis lo que tengo la llevo a las habilidades base de serena ahora la tengo aquí nivel 2 nivel 4 si no sabéis qué habilidades tiene Serena, tenéis que iros a la guía de pilotos. Yo lo explico rápidamente, creo. Y vamos a ver qué tal. Oh, estoy solo. Esto huele a diarrea. Antes de continuar con el vídeo, te invito a que dejes un buen pulgar hacia arriba si te ha ayudado con algo, de alborada, si has aprendido algo. Y de paso también te invito a que te puedes suscribir si no es la primera vez que ves un vídeo mío y todavía no estás suscrito, ya que un gran porcentaje de la gente que ve mis vídeos no está suscrito. Así que ya sabes, suscríbete y continuemos con la partida. A la verga, me ha metido de una en una partida, espero que haya gente. Vaya, estoy solo. Bueno, si nos a contra alguien, al menos será contra un squad. Así que ahora vamos a fijarnos en el, en el kill feed y ya está. Si no, tendré que, que cortar esta parte del vídeo y a tomar por culo. Vale, normalmente la gente cuando baja, si sí, la gente no es experimentada, comienza a matar a los bochitos. Pero nosotros, como estamos en un segundo piso, no suelen aparecer. Al menos aquí dentro, de momento. Hasta que seguramente Champions diga La gente tiene que aparecer dentro de las casas, porque si no, no creerán que son gente de verdad. Así que nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a tu rico. Este. Este francotirador aún mejorado. O al menos siento yo que, que se puede disparar mejor con él. Oh, uh, qué rico. Tiene que ponerse a alguien en. como MVP para saber que sea de verdad. Es que claro, hasta ahora no, no suele haber gente jugando por aquí. La españita, la verdad. No sé si matar a alguien. Tengo miedo. Tengo miedo. En caso de que estemos jugando contra un equipo, si el equipo no es muy bueno, podemos hacernoslo con Alborada. El equipo ya pues está hablando por llamada y más o menos controla en los mechas, así que estoy jodido. Hay a posicionarse y no sé dónde ir, de momento no pone nada de MVP. Bueno, vamos a irnos al otro piso. ¡Ah! Coño, hijo de tu puta madre. Bueno, esto es un bochito, no hay que ponerse nerviosos ni nada. Yo creo que no... Emi, el Tiff sigue matando gente, ¿eh? no sé si será, si será de verdad o no. Tenemos aquí un, un drop. Está bien que tengamos el drop aquí porque, en caso de que no estemos solos en la partida, vendrá por el drop y si veo que no viene nadie me lo llevo yo y a un poco. Puro. Vamos a vigilar un poquito el drop, así como niños que Tienen que tener tejado estas casas, ¿eh? en plan, un tejado accesible para poder subir. Eh, he escuchado algo, eh. ¡No mames! Pinches bots ¡Oh, la verga! Alguien me ha... Vale, entonces sí hay alguien Sí hay gente Vamos a transformarnos ya Lo que tengo ahora mismo de bueno Es que tengo... Oh, vaya, ya lo escucho Está ahí ¿De verdad? No mames, si ¿sí son de verdad pero son malísimos de cojones Vale, vamos a Uf. Corre, marica. Vale, necesito Necesito el core Vale, sabemos que no son muy buenos, pero que tenemos las de ganar. Es ¿Eh? decir, ah, no, se llama Ricker. Esta gente no sabe jugar o qué. La tontísima de cojones. Ya que son tres, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. tengo que ir. Aquí sé de aquí, hay que buscar. Vamos a hacer una cosa... Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar. Bueno, es que el problema es que estamos targeteados, tío. Ah, si no estuviéramos targeteados podríamos irnos a menos a la gana. Vamos a coger esto, vamos a coger esto y vamos a, a, a seguir atacando. no se entera de nada. Vamos a ver, a ver si sabe volar o no sabe volar. No sabe, no sabe, no sabe volar. Tiene que aprender. No se sé, vio el tutorial de cómo volar a la verga. Vale, va. Hay que hacerlo ahora. Este estrés está que <risa> Ha dejado a su compañero tirado. Qué cabeza de huevo. Vale, va. Uy. La fallaste, perro. Core 2, balistes. No, vale, Nos vamos. Vale, tenemos una buena oportunidad. Mira aquí, esto me, vale, me viene muy bien porque así puedo utilizar mis poderes de... Ahí está el otro pendejo. Pendijo vuelo. No sé si me vendría mejor el core 1. El core ¿eh? A ver si lo puedo conseguir. Coño, ¿por qué me dispara? Se viene. ¡No, oh, coño, qué mamón! ¡Que te foquen! Todavía tenemos, tenemos vida estamos, estamos más o menos desgastando Los enemigos, ¿vale? Estamos desgastando las curas Lo que vamos a hacer ahora va a ser... Ahora tenemos, hemos obligado a que su amigo vaya a salvarlo, si no lo salva, están jodidísimos. Su amigo se tiene que transformar, o al menos el otro tiene, el otro tiene que tirarse para yo poder... Vamos a un bot. Mira, esto es lo bueno del Core 2, que podemos... Podemos... Verga, tengo que curarme. Te mete, mete, pinche el borada. Hostia, ya está en la zona, eh. Verga, verga, verga. Vale, vale, vale. Esta gente no, no, se, no se entera de nada. No sé si su compañero está vivo o si no está vivo. ¿Dónde se ha caído ¿O se ha caído en la casa? Vale, ahora bueno, la cosa es saber dónde está su otro compañero. O era... Él. Creo que lo habíamos... No, lo habíamos bajado a otro. ese compañero? No, no, es un pinche. Alborada. Wow, tenemos bien la zona, eh. Si esta gente hubiera subi subido. Bueno, Supido. Si se jugar un poquito mejor. A ver, a ver que si estoy retrasado. Porque me bajo. I see. So that's how this thing works. <risa> no sabes cómo meterse a la casa. Exactly, but it, it hit right. A ver, vamos a matar al compañero. Exactly, right. um, ah, fatal. Parece <risa> no sé que lo hago pero no. la verdad que no. No sé dónde se ha ido No te veo ahí ¿Quién es Yu? Joder, me están, haciendo, me están rompiendo el lano Ah, ya te veo te transformas, bien, si no, valiste pito está el compañero ahí lo he visto viene ¡Hala, a la ver ¡Hala, a la ver ¡Ah! ¡Que me quedo sin vida! No, pero ¿por qué te distraes, cabeza de huevo? Ha estado divertido. Lo veo por ahí. Veo al compañero caminar. Veo a ellos también. Bueno, ha estado bien, ¿eh? Un poquito abusivo, la verdad, pero bueno. A ver si todavía el otro tiene el. El volador, porque no lo sé. No sé si es ese o eso es un bot. Creo que el core 1 me hubiera ido bastante mejor eh, para, para pelear contra esta gente. Porque son los dos de. Bueno, en verdad serían de cortas, pero no están jugando de cortas. Están jugando a las largas ¿Has visto por ahí uno? Uh -huh. <risa> <risa> Está divertido, eh los van a matar la zona ah la Burger le están resistiendo eh los chavales bueno vamos a vamos a intentar vamos a dañar esto. No que eso está muy bien para que ellos entren y sepan su lugar oh shit ahora no me puedo descuidar porque si me descuido Mira, tenemos al enemigo con poca vida, así que vamos a lanzarle el beacon por ahí Estabas en vida tú, mamón No, no se puede ser tan mamón Vamos a, vamos a dejarlo que eso. ¡Uy, uy, que me hace daño! Mira, viene en la zona, viene en la zona Vamos a ver qué va a ser, qué va a ser Upa, upa, ¿y tu amigo? Lo va, lo va a reanimar, lo va a reanimar ¡Historia de amor! ¡No! ¡No, pero reanímalo. <risas> ¡Joder! <risa> no, no, no. Venga, va, que la zona te come, que te come, que te comes. <risa> Soy un desgraciado. Bueno, pues así es como se juega. Y bueno, espero haberte ayudado, ya que comprenderás un poquito mejor cómo funciona el lugarada. Es importante, un mecha muy, muy divertido de jugar, muy, muy poderoso a pesar de su apariencia y de que a lo mejor no nos acabe de convencer. Recomendado 100%, así que ya sabéis. Dejadme un buen like, suscribiros y nos vemos el año que viene. Vamos a ir a, al chat general y a ver qué están diciendo. Ha sido demasiado, demasiado cruel mi parte. Vamos a ver, vamos a ver. Nunca, nunca lo me había pasado algo así, eh. GG's. A ver qué pone. Onza pintuda. Coño, es. No, no responden los mamones. Qué mal. dos contra alguno, eh. O sea que yo puedo estar muy experimentado y todo lo que tú quieras, pero. Si hubieran puesto un poquito de acuerdo en no irse uno para un lado y otro para el otro, me hacían, eh. Y si el, si el huracán hubiera cogido Core 2 y no tuviera desactivado los misiles, no hubiera ganado. Seguro, 100%.